Hábleme de los padrones abiertos que quiere que sea el PLD que sea abierto. Bueno, nosotros sí. Nosotros, eh, en relación con la ley de partidos que prevé los padrones de cada organización para su convención estamos, el, el, así lo ha decidido el PDM, y creo que toda la sociedad prácticamente, de que sean con los padrones de cada partido. Eso es lo lógico, porque si se va a elegir el candidato de cada partido, tiene que ser con los miembros de ese partido. Algo diferente sería tentar contra el sistema de partidos en la República Dominicana lo cual es inaceptable, eh, porque entonces podría haber eh, injerencia de otros partidos en la selección de los candidatos. ¿Hay, ¿Hay partidos que están detrás de esto? Bueno, hay gente que lo apoya de manera... Eh, quizás equivocada, que no comprenden, pero nosotros queremos que, que reflexione para que eh, lo primero que tenemos que hacer no es la conveniencia mía ni, la, ni lo que le convenga a cualquier otro eh, dirigente político, sino lo que le conviene al país, a la democracia y al sistema de partido Y lo que le conviene al país, a la democracia y al sistema de partido es que los candidatos de cada organización sean electos por los miembros de esa organización. ¿En qué le afectaría esto al partido que sean abiertos? No, ya lo acabo de decir, que podría haber injerencia de otro partido en, ese, en esa fase. Partido, eh, en la historia de la votación en el extranjero, nosotros ganamos Miami. No habíamos ganado en Miami en el 2012. De...